¿O tú le estás ayudando Carlos ¿Cómo? Ja, ja, ja. Ya, muy bien Chatterling, Chat ¿me escuchas? sí muy bien, bien. Oh, me han contratado otro profesor por ahí que está haciendo una tarea por mí no, ja, ja, ja. No, Chaterlin ¿eh? fue Chaterlin ha cambiado Chaterlin ¿no? la misma chica desde el primer día ya. está teniendo más confianza cada día muy bien eso está bien, ¿ah? ¿eh? Muy bien, vamos a ver cómo lo hiciste esa calle, hija. Muy bien. Vamos a ver, está grabando esta, esta partecita. Entonces sí, lo, lo voy a tener para, para mi marketing, mi marketing. <risa> este problema que está acá, no? Tú analizaste, dijiste, ¿cuántos números de pares de cuatro cifras del sistema decimal comienza con una cifra impar? Ya? Acá muy bien, dijiste, empiezan con una cifra impar. Son 1, 3, 5, 7 y 9. Excelente. analizaste bien. Pero también analizate, dice, y comienzan con una cifra impar, pero además, ¿cuántos números natu naturales pares de cuatro cifras del sistema decimal? Ah, ya, dijiste números pares, ¿correcto? Uh -huh. Y como analizaste los números pares, dijiste en esta cifra voy a poner los números pares, que son el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Correcto? que son los primeros números naturales pares y luego dijiste, ¿sí? aquí van hasta las combinaciones que voy a combinar para formar cuatro cifras en el sistema decimal que comiencen con cifra impar, ¿correcto? muy bueno, buen análisis entonces acá, acá te dijiste, acá es cero, cero porque el profesor dijo hace un momento que todo empieza con mil, entonces acá son 1 2 y así suavemente hasta llegar al 9. ¿correcto? Uh -huh. acá también analizaste, dijiste cero perdón 0, 1, 2, y así sublimamente, sublimamente hasta llegar al 9. Entonces acá tengo cuatro cifras, 4 y 4. Entonces dijiste, ¿aquí cuántas hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Cinco cifras. Estas cinco cifras las voy a multiplicar por la cantidad de cifras que hay acá, que son 10. Lo multiplico acá, que son 10. Y acá, que son 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25 y en total 2.500 cifras. Muy bien, Chatterley. Excelente, ¿ah? ¿eh? Muy bien. Sorprendido, hija. Muy bien. Excelente. Muy bien. Bien desarrollado. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien. que ya sabes que la, la UNI te espera, ¿ya? <risa> Vamos a poner aquí, ¿ya? ¿eh?